Hola, bienvenidas de nuevo. Soy Pandora. Y esta es la sección en la que leo correos de mis fans. Mentira. Esta es la, sec la sección de casos de la vida real. Hola Pandora, soy un periodista político. Y mi nombre es... Bueno, el nombre se lo cambiaremos por motivos de seguridad. Y bueno... El país tampoco lo diremos, pero para que sepan, queridos, es por supuesto uno de estos países que nunca cambia de presidente. Mi nombre es Ebenezer. Hace un tiempo denuncié unas fallas en el sistema eléctrico de mi país por la mala administración que tenemos de la energía y los consecuentes apagones que ha habido en mi ciudad. Después de haber hecho eso, la policía me interceptó afuera del medio de comunicación para el que trabajo y me arrestó. El pan de cada día. Retomo. El gobierno además me culpó de haber sido el causante del apagón y me mantuvo retenido por días hasta que diferentes organizaciones, activistas y medios independientes decidieron unirse para exigir mi liberación y presionar para que me liberaran. Sin embargo, no soy libre. No solo me toca pedir permiso para salir del país, que siempre me niegan, sino que en mi país nos cortan el internet. Nos hace allanamientos ilegales, detenciones ilegales, cortes de internet, suplantación de identidad. El caso del amigo Benécer es prototípico de ciertos gobiernos que han instaurado un régimen inmundo sobre nuestros países de las Américas. Aquí vemos una intimidación y una censura directa sobre su actividad. ¿Privar de la libertad por emitir una denuncia? No, bebés, eso está muy mal. Se trata de un país en el que su gobierno, sin justificación alguna, arresta a una persona que hace una denuncia sobre él. Y algo tiene que quedar muy claro. Cuando una persona emite una opinión sobre el gobierno, el Estado, la democracia, o un político, o cualquiera de estas cosas, está pronunciando un discurso que nosotras las expertas, me refiero a las personas, mis machirulos inseguros, lo que nosotras las expertas llamamos, Discurso Especialmente Protegido Discurso Especialmente Protegido Sustantivo Dícese de aquellas expresiones que tienen una importancia vital para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia. Y estos son los discursos especialmente protegidos. Son tres. Uno. El discurso político sobre asuntos de interés público. Dos. El discurso sobre funcionarios públicos o candidatos a funcionarios públicos. Tres el que configura un elemento de identidad o dignidad personales de quien se expresa. El Estado debe poder ser controlado por la ciudadanía, de eso se trata la democracia. Una democracia no funciona si el contrapoder no existe, el debate público es fundamental. El caso de Venezuela es para prender las alarmas y dejarlas prendidas hasta que se restaure su derecho. Hicieron muy bien activistas, ciudadanía y organizaciones en reunirse y denunciar para frenar la vuelta. La censura oficial tiembla como gelatina cuando hay redes de ciudadanías organizadas. Pero es mejor hacerlo.